estamos otra vez eh, para presentaros la actualización oficial a Android 4.3 para el Galaxy S4, así que empezamos. Bueno bien, eh, lo primero de todo es deciros que esto es del todo oficial no es porque digamos que es una leak, una filtración, ¿vale? Pero es totalmente oficial y es la que veremos en los Galaxy S4, S3, Note 2, etcétera, etcétera. Empezamos. Eh, la primera novedad que eh, digamos que ha molestado a muchos de los desarrolladores es Nox. ¿Nox qué es? Es, digamos que... A ver, voy a poner un momento la contraseña. Es el programa de seguridad que ha implantado Samsung, que según ellos es el más seguro, y que protege nuestro terminal de virus, etcétera, etcétera. Digamos que es como un segundo launcher. Cuando entramos en Nox nos encontramos con, ex con esto. ¿vale? Es como un otro menú. Podemos ver el calendario, que digamos que está como protegido. Podemos encontrar que hay una pestañita con un candado. Podemos ver pues Excel, calendario, etcétera, etcétera, además nos da la opción de bajar más aplicaciones que son seguras, que han pasado eh, la seguridad de Nox. que por ejemplo está Dropbox, F for Samsung Knox, etcétera, etcétera, el TeamViewer, son aplicaciones eh, más profesionales, ¿qué quiero decir con esto?, que yo diría que Samsung Knox está destinado más a gente que trabaje para empresas que para gente que use más el móvil para WhatsApp, multimedia, desarrollo, etcétera, etcétera. Pero Samsung nos da la opción de instalarlo. Yo lo instalé para probar qué tal funcionaba y de qué trataba. Pasamos a, a algunas aplicaciones que se han rediseñado. Por ejemplo, Samsung Apps se ha rediseñado el icono, pero interiormente no se ha tocado. Group Play. Presenta un diseño un pelín nuevo, por ejemplo, ahora nos pone la animación. Esta es más transparente porque seguimos viendo la imagen de oss s 4 compartiendo música, mientras que nos da la opción de unirnos a un grupo, crear un grupo, etcétera, etcétera. Otra aplicación que ha sido rediseñada ha sido Samsung Link, Samsung Link, os voy a recordar lo que es. Eh, nos permite acceder a los contenidos que tenemos en. En nuestro ordenador, por ejemplo, ya ahora voy a entrar en mi ordenador de casa y puedo ver los documentos, los archivos, etcétera, etcétera. Puedo ver que todo está muy organizado eh, y tiene un diseño bastante más simple. Nos podemos ir deslizando y la verdad es que va mucho mejor. Eh, pasamos ahora a MultiWindow. MultiWindow ahora eh, nos permite, ahora es compatible, compatible perdón, con muchas más aplicaciones. Como podéis ver, las he puesto todas para que las podamos ver. Ahora, por ejemplo, podemos poner Samsung Hub. Y la música, en un apartado más pequeño, cerrar. Me puedo desplazar por el Samsung Hub mientras que pongo una canción. Eh, como podéis ver, no está del todo adaptado. Digamos que no es la perfección. Eh, hecho persona, pero... También podemos entrar a Samsung Wallet, que ahora os comentaremos qué es. Así que, a ver, cuando nos lo abra... Bien, ya está. Perfecto. Eh, ¿Qué es Samsung Wallet? Muy listo, lo acabo de cerrar. Eh, Samsung Wallet es una aplicación que, de momento en España, no es del todo útil, porque... No es compatible con muchas cosas, digamos, con tickets, cupones, tarjetas de fidelidad. En otros países sí que es mucho más útil, pero de momento en España no. También eh, con la actualización a Android 4.3, hay que decir que ahora el Galaxy S4, Galaxy S3 y Galaxy Note 2 son compatibles con el Galaxy Gear, el reloj de Samsung. También, esto va a ser muy rápido, voy a ir muy rapidito. Han actualizado el firmware de la cámara, que no han especificado nada, simplemente cuando abrí la cámara decía, actualizando el firmware, por favor espere, pero no he visto ningún modo especial, ni nada, no, ningún modo que pudiera, pudiera encontrar en el Galaxy Note 3. Eh, pero bueno, se ha actualizado así que se supone que mejora, pero bueno, no he notado ninguna diferencia, hombre también el móvil iba muy bien. Algo que he notado estos últimos días es que la pantalla ahora tiene mejores colores y que cuando leemos eh, cualquier artículo o estamos leyendo un libro, por ejemplo voy a entrar aquí, ya que sé, aquí, voy a probar, se leen mucho mejor las letras, está mucho mejor definido, no sé cómo, ni, no preguntéis, pero se ve mucho mejor. Eso está muy bien. Como podéis ver, sin salirme del menú, o sea, sin salirme de lo que viene siendo el libro, os voy a enseñar otra nueva opción que incluye Samsung en el Galaxy S4 con la actualización a Jelly Bean. Eh, Bueno, antes de comentarosla, lo primero que tengo que decir es que ahora cuando deslizamos nos deja un límite de 10 Tuggles. Antes Samsung nos daba la posibilidad de tenerlos todos aquí, que íbamos deslizando tal y tal, y podíamos tener los 20 o 16 Tuggles que hay, no sé cuántos hay, 20 y tantos, pero ahora solo nos deja elegir entre 10. Y si quisiéramos acceder a los veintitantos, tendríamos que deslizar con los dos dedos. Que aquí con el libro es pues poco útil. Pero bueno, lo tenemos aquí. Eh, nos ahora ha integrado Samsung modo lectura. ¿Qué es el modo lectura? Digamos que cambia el color a un color amarillento. vale Os comento, a ver si se puede apreciar. Cuando estamos leyendo por la noche con una pantalla de AMOLED, ocurre... Algo como lo que os voy a mostrar, eso por la noche totalmente oscuro es muy molesto, mientras que si yo ahora lo pongo en modo lectura, en mi opinión es, en la cámara estoy, estoy comprobando que no se nota mucho, pero es mucho más cómodo, se ve mucho mejor, molesta menos a la vista que es por la noche es algo muy molesto. Y bueno, luces encendidas, volvemos otra vez. El rendimiento. Vamos a ver. El S4 tenía un problema muy grave respecto a sus rivales y es que Taskwave hacía era un lastre eterno para el, lo que venía siendo el móvil. Pero ahora han conseguido mejorarlo de forma bastante grande, que el móvil funcione muchísimo mejor. Ha desaparecido un, una gran parte del lag que tenía, que era muy grande, por ejemplo, cuando pasamos de menú a widgets, había un lag muy grande, luego cuando nos movíamos había también lag, ahora ya ha desaparecido, o es muy pequeño, y eso es muy bueno. También he de comentar que la aplicación de música eh, se ha modificado muy ligeramente, pero ahora, por ejemplo, os dice el número de canciones y el, la duración total que tenemos de, por ejemplo, de añadida recientemente, que en mi caso son 768 minutos. minutos, casi nada. Y la última novedad de todas que incluye el Samsung Galaxy S4 con la actualización a Jelly Bean, es que el teclado eh, tenía. cada vez que. Si escribíamos muy rápido, tenía. se apreciaba un pequeño lag. Teníamos que esperar a que cargara todo el texto. y entonces podíamos volver a escribir. Vale, pues por suerte se la ha desaparecido y además ha mejorado mucho más el teclado. Voy a escribir algo. A ver, un momento. A ver. Bien. Bien, muy bien. Justamente he elegido... A ver. Bien. Voy a probar a decir algo, por ejemplo... Vale, más o menos sería algo así, es muchísimo más rápido de lo que suele ser normalmente, Por si fuera un texto muy largo, al final acabaría produciéndose un lag muy muy fuerte, porque tardaría, pero ahora ese lag ha desaparecido. Y además sigue manteniendo la opción de swipe, que la gente que lo use pues le gusta, y punto. Otras aplicaciones como es health se mantienen tal y como estaban y no se aprecia ningún cambio. Y esto es todo amigos y amigas, así que si os ha gustado dale like, suscribíos y alguna duda, como por ejemplo si queréis saber cómo se instala, nos lo preguntáis y nosotros os solucionaremos vuestras dudas. Hasta la próxima.